Los libros antiguos indican que antes solían haber muchos demonios arañas en Japón. Algunos aldeanos aseguran que los demonios arañas aún existen. Durante el día, así miran la forma de las arañas comunes. Pero muy, muy tarde en la noche, cuando todos están dormidos y ya no hay ningún sonido, se vuelven muy grandes y hacen cosas horribles. Se supone también que los demonios arañas tienen la capacidad de tomar forma humana para engañar a la gente y hay un relato famoso en Japón acerca de una araña así. Hubo una vez en un rincón escondido de cierta comarca, un templo encantado. Nadie podía vivir en el edificio debido a los demonios que habían tomado posesión de él. Muchos valientes samurai fueron al lugar y con distintos momentos en la misión de aniquilar a los demonios pero desde el primer momento en que penetraban en el templo jamás se volvían a saber de ellos. Finalmente uno que era famoso por su valentía y su prudencia fue al templo para observarlo durante la noche. Y les dijo a todos los que lo acompañaban hasta ahí. Si sigo vivo para cuando llegue en la mañana voy a tocar la campana del templo. Entonces lo dejaban solo para que siguiera vigilando la luz de una lámpara. Conforme avanzaba la noche, se ocultó debajo del altar que sostenía un polvoriento imagen del Buda. No vio nada extraño, ni escuchó sonido alguno, sino hasta después de la medianoche. Entonces vio a un demonio que se acercaba, un demonio que solo tenía la mitad del cuerpo y no más que un ojo. Estando cerca, dijo... Y aquí huele a hombre, pero el samurai no se movió. Entonces aquel demonio se alejó. Entonces se acercó un monje que tocaba el shamisen tan maravillosamente que el samurai estuvo seguro de que aquellos sonidos no podían ser producidos por un hombre. Así que saltó de su escondite con la espada desenvainada. El monje, viéndolo, Rompió en un sonido de carcajada. ¡Ja, <risas> Y le dijo, ¿Así que pensabas que era un demonio, o no? Soy tan solo el sacerdote de este templo, pero debo de tocar para mantener alertados los demonios. ¿No te ha gustado acaso el sonido del shamisen? Por favor, toca un poco. Y le ofreció un instrumento al samurai, quien lo tocó muy cuidadosamente con su mano izquierda. En ese instante, el se transformó en un monstruo de rey de araña. El monje tomó la forma de un demonio y el guerrero vio que la rey rápidamente le atrapaba su mano izquierda. Luchó valientemente contra aquella trampa, blandió su espada y contra la araña. E incluso llegó a herirla, pero poco a poco se fue enredando en la rey hasta que ya no pudo moverse. Sin embargo, la araña herida se alejó arrastrándose después. Salió el sol y al poco tiempo la mente llegó al valle. Encontró al samurai atrapado en las horribles redes. Lo liberaron y vieron las huellas de sangre sobre el piso. Así que siguieron aquel rastro hacia afuera del templo hasta un pequeño agujero en el solitario Destino interior de aquel hoyo surgió un rugido y estremecedor. Entró en el momento, encontró el demonio herido y sin perder ningún segundo le dieron agua de los Gobierno de México.